Y hola ¿qué tal, ranitas del canal, aquí Capel un nuevo video para ustedes Hoy estamos en un nuevo revés de canción, sí ranitas Como ya saben Mike, acá lanza su nueva canción Donde lucha contra Mike.exe Y pues, ya saben la historia, vale Pero, como hice en la anterior canción de Mike Vieron que hubo muchos secretos al colocar la canción al revés Así que pensé, por qué no colocar esta nueva canción al revés también Así podemos descubrir qué palabras extrañas, qué frases... Y qué cosas se escuchan al colocar la canción al revés. Así que ranitas, acompáñenme a ver este video. Escriben en los comentarios lo que escuchen raro o palabras. Y bueno, vamos con el video. ¡Woo! Ay, malalá, y que estás, no lo voy a ¡Paso de ahorros, el ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! no ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! ¡No! ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! ¡Servi! la del el bonemón! ¡Ay, en Todo mí me No quiero ni para serlo, ni que a cada uno. Otro un que ¡Vaya, estaba libre, le fresé ¡Los y más! ¡No